Car Hola, soy Mario, voy a hacer una carrera. Tomar unas cervezas y cuando despertamos nos ofrecieron trabajo. Mm. Me quedaré en el parque porque mañana mi viaje remonta el huero. Sí, hoy. Y mi navegación. Al amanecer me reúno con mi guía, Tai Shepard. Es piloto de Right Seahawks. Uh -huh. Hay que aprender a conducir, ¿Sí, chicos. Mira, ah. como todo el mundo. Hoy, pide y disfruta de la... A los plazos, a a sí, sí la eso, legislación eh... claro tiene ¿quién el PP? el que dice es que si la candidata que dejaba el PP <risa> eh, pero, ¿sí? la presidencia la presidencia claro bueno, ¿qué? ¿No, aquí no lo dejaba si fuera elegida candidata no Esto, El consejo <risa> <risa> no, no, no, no, no. <risa> no, No, no No No No No, no, no. y era la protagonista de Dirty No había visto ninguna otra película con aparte de esa. gracias. monedas 950 rp no Ganador. Me... No, ¿Por qué?